Estamos aquí con Leticia Triana, una clienta muy satisfecha con los clientes, con los servicios de nosotros, perdón. Eh, la, señora, eh, la señora Triana nos llamó porque tenía un liqueo en su casa. Antes de continuar con la historia de ella, yo prefiero eh, hacer una salvedad y decirle a toda nuestra audiencia en la Florida, que en la Florida las compañías de seguro han limitado... El, el, el tiempo, o sea, lo que se llama limitación de estatuto únicamente por huracanes han, redu, han reducido el tiempo de limitación de cinco años que había anteriormente a tres años a pesar de que lo, en los tres años de limitación de estatuto que tiene el asegurado para abrir una reclamación es el tiempo legal que tienen las compañías de seguro cuando usted se demora un tiempo, mucho tiempo para abrir una reclamación, eh, ellos, ellos, tra ellos tratan esta reclamación como un late report o como una que lo, usted lo abrió eh, de una manera tardía y ellos eh, la defensa de las compañías de seguro una defensa bien agresiva en la cual eh, nunca quieren pagar los daños eh, ocasionados por el, el huracán que dañó su propiedad. El caso de Leticia uh, Triana Oleti, como ya le conocemos, ya que no, todos, los, no, todos nuestros clientes terminan siendo amigos de nosotros, ella nos llamó para un roof leak. Cuando yo fui a su casa, yo le dije, esto no tiene nada que ver con un roof leak. el techo tuyo posiblemente está malo. Mandamos nuestros ingenieros, determinaron que más del 25% de su techo estaba suelto, pusimos una reclamación atrasada y la compañía de seguro muy agresivamente eh, estuvo molestándola y le hicieron recording statement, le hicieron una cantidad de.. de, de, de le pusieron una cantidad de pero para no pagar esta reclamación. Eh, finalmente, eh, nosotros llegamos al, al punto en que tuvimos que llevar el caso a la corte y si nosotros prevalecemos en la corte, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos la razón. El cliente tiene la razón. La compañía de seguro estaba violando en el caso de ella los tres años de limitación de estatuto que le da la ley para reabrir un, un, una reclamación. Eh, yo quiero darle... Eh, la oportunidad a mi clienta Leti a que dé su testimonio, que me imagino que es un, un testimonio más certero y cuando viene directamente del asegurado. Adelante Leti. Gracias Carlos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leticia Triana, como ya Carlos les dijo. Eh, la historia es exactamente como Carlos la contó, y en el 2017, después del huracán Irma, cuando regresamos a la casa, porque no estábamos en la casa durante el huracán, yo vi visiblemente no habían daños visibles o aparentes en la propiedad. Sin embargo, al curso de los dos años, en el 2019, al final de año, empecé a ver una mancha de bono en el garaje, obviamente preocupada. No lo relacioné inmediatamente con el huracán. Eh, llamé a mi papá y me dijo, yo creo que es mejor que llame a un prime adjuster. Eh, llamé a Carlos a Prime Set Adjusters. Estoy súper satisfecha con los servicios, inmediatamente me recomiendo los pasos a seguir. Un ingeniero fue a la casa a hacer el, el assessment del, del techo y como Carlos dijo, el techo estaba uh, dañado más del 25%. Eso no era solamente el, la mancha y el diqueo que estábamos viendo en el garaje, era mucho mayor. Le pusimos la reclamación al seguro, el seguro eh, pusieron muchísimas trabas, incluso tuve que hacer un recording eh, por teléfono, eh, muy, muy agresivos, eh. al final terminamos en la corte, pero gracias a los servicios y gracias a toda la asistencia del equipo, una cliente muy satisfecha y ya voy a poder prontamente arreglar el techo, así que muchísimas gracias. Gracias Leti, gracias. Vale, si quieres decirme algo. Sure, for my English speaking friends, um, if you're listening, I highly recommend uh, if you have any issues with your house, to call Prime Set Adjusters. They were incredible. The service was incredible. After two years, after the Hurricane Irma in 2017, I started finding a roof leak in the house. And uh, thanks to Prime Set Adjusters, I was able, after many months of, uh, I'm gonna say, quote unquote, fighting with the insurance company, um, we finally got the money to be able to fix my house again. So very happy with the support, very happy with the service. Thank, Thank you so much. Awesome. Una vez más, repito, cualquier daño que tenga, robo, fuego, vandalismo, huracán, tornado, business interruption, llámenos, eh, nuestro teléfono en la Florida es 305-595-9595. En la pantalla también le aparecen los teléfonos de New Jersey, New York, en la cual estamos, eh, hemos sido muy successful, pues hemos tenido muy buenas experiencias con nuestros clientes y tenemos muchos clientes satisfechos. Eh, en el ca en caso de UNACAN, no esperen, mientras más esperen, más difícil se le va a hacer la situación. De todas maneras, no confíen en lo que te dice el ajuste de la compañía de seguro, llámenos para una evaluación gratuita de su caso y los resultados Aquí están. Muchas gracias. Una vez más llama al 305-595-9595 en la Florida.